Eso es la full planche Podré hacerlo? Bueno, yo, yo voy a apretar a lo bestia, esto... Lo... Sí Una, dos... Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer eh, un vlog por primera vez en siglos en este canal y es que voy a enseñaros una especie de día normal aunque ningún día es normal eh, en mi vida así que nada, lo primero de todo vamos a ir al estudio de Paper Monsters a ver a Arganza a grabar cosicas y bueno, vamos a irlo viendo y os voy a ir enseñando como está a unos 25 minutos o así siempre intento aprovechar el tiempo que estoy en el coche y me pongo normalmente podcast generalmente sobre empresa y así, sobre pues, psicología, sobre marketing, me gusta mucho. La verdad que con, contenido sobre dibujo no suelo eh, consumir, sí que me han recomendado algunos podcasts y sí que he escuchado algunos. Pero la verdad es que no es lo que, lo que escucho habitualmente. Como estoy, estoy tan a fuego con el tema proyectos y tal, y es una cosa que me, me está motivando tanto últimamente, pues estoy ahí, vamos, eh, intentando aprender todo lo posible para, para sacar todo adelante. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a ver si está Arganza, tengo que mirar si me deja algún mensaje o algo de si ya está por aquí. Vamos a tomarnos un café y luego ya subimos al estudio a hacer cosillas. Arganza no está, así que yo me voy a tomar un café, me voy a poner a currar. Voy a ir haciendo, organizando cosas, organizando el día un poco. Voy a aprovechar que estoy aquí trapicheando con cosicas para enseñaros lo que estoy haciendo. Lo primero de todo estoy subiendo un vídeo nuevo a Youtube, que es el de la cuadrícula, que cuando, bueno, cuando suba este blog pues ya estará subido. Y estoy pensando qué título ponerle, no sé cuál ponerle, el título es ultra importante, la miniatura también. <ríe> Mira, Arganza. <ríe> es brutal este, esta miniatura, me encanta. Y estoy pensándolo, porque claro, el título es que al final hace una diferencia que no os podéis ni imaginar. Casi paso más tiempo pensando el título que, que cualquier otra cosa. Uh, luces, cámara, acción. Una de las cosas malas del estudio es que no tiene luz natural. Que yo es una cosa que, que siempre he querido... Ah, mira, viene Arganza, justo. ¡Ja, <risa> Voy a grabar un blog de un día completo conmigo en mi vida, in my life Pues nada, ya estamos aquí y tenemos que arreglar el aire acondicionado Está jodido desde hace 8 meses, desde que entramos casi <ríe> en el estudio A lo mejor estaba bueno ponerlo al final y decir Bueno, si ya sabes cómo comprar cursos, no hace falta que veas lo siguiente Pero si no lo has comprado nunca, eh, te vamos a enseñar en 30 segundos cómo tienes que comprar Yo me voy a poner ahora a currar en tema de cursos Estoy preparando un curso de color, que va a, estar, va a ser un pepino y voy a necesitar coger imágenes de referencia para explicar las cosas y le he pedido que me dejen sus imágenes a Raquel Arellano, a Paul Sirats y a Carles Dalmau que son unos pedazos de cracks, además cada uno trabaja un estilo diferente, estilo más realista, un poco más cartoon y cartoon del todo así que me voy a poner a eso, a buscar las imágenes y a pillar las que más me interesan para ir organizando el curso y mientras tanto pues Arganza se va a poner a grabar su curso de retrato donde voy a estar yo ahí también presente sí, sí. siempre, yo siempre en medio Bueno, antes de ponernos a currar cada uno por su cuenta tengo que, que meterme, que infiltrarme en el curso de, de Arganza porque así hemos decidido hacerlo entre los dos para que sea un poco más dinámico que es una cosa que estamos intentando conseguir en los cursos para que, pues bueno, para que sean más entretenidos, más divertidos y que pues aprendas sin esfuerzo básicamente, que sea como ver, estar viendo vídeos de Youtube todo muy dinámico, muy, muy Netflix, le llamamos nosotros. Bueno, y ya de paso voy a enseñaros que estamos aquí grabando, bueno, con todos los focos, ya lo habéis visto, y con las dos cámaras tochas, la de Ricardo y la mía, hay que tenerlo todo bien medido y con los focos bien situados y tal. Un jaleo, un jaleo. Parece que es todo muy sencillo, pero no. <risa> eh, ¿Explico lo del alargador y todas esas movidas? ¿O eso lo dejamos para... Sí, si quieres ver vale. eso de la mancha y ya está. Sí. Eh, los portaminas, que ya sabéis que a mí me gusta usar portaminas, llegan hasta 2B. A partir de 2B, la mina empieza a ser de 3 milímetros en lugar de 2. A mí me gusta trabajar de muy atrás porque esto nos permite modular la presión mucho mejor. En este caso tenemos ya claro desde un principio qué tipo de material vamos a utilizar y hacia qué punto de negro vamos a llegar. Porque Exacto. realmente un retrato realista se podría hacer eh, llegando hasta un 4B. Sí, sin así. Pues lo vamos a llevar al límite de las posibilidades del material. ¿Qué tal? Ha quedado bueno. Pues, conmigo sí, a mí me ha gustado mucho. Además, lo del principio queda bien y a eso. Mí me gusta del principio. Sí. Eh. De hecho, <risa> aunque. aunque... Mola un poco también corte de. Que sí, no es que mola, no tío. No, sino... Ah, podríamos haber hecho una toma de lejos, tío. Bueno, toma no grabado ¿no? eso. Ah, hostia, pues de puta madre, tío. Sí. Vale, corto bien. No sí, sí, mucho porque mucho es, que, es que de vez en cuando meter una de esas, tío, ahí sí. bien queda guay. Bueno. Parecido más que razonable. <ríe> bueno, parecido exacto en realidad. Hay que todavía ajustar cosas. Estoy un poco más calvo que en la foto todavía, pero esto ya está ya está conseguido, parecido totalmente. A ver cómo acaba esto, a ver si en un par de semanas está terminado. Y a ver si sacamos el curso, pues también, dentro de un mes, mes y medio, así, es que estas cosas se tardan. Normalmente, muchas veces, bueno, aparte de grabar los cursos, pues grabamos vídeos para Youtube, ya lo habéis visto, tanto aquí como en la terraza últimamente, como hemos dicho o grabamos podcast o lo que sea pero bueno, hoy, hoy no es día de, de grabación hoy toca cursos y Paper Monsters a saco y ya tengo título, por cierto, para el vídeo de, de Youtube que me lo ha dicho Arganza, me ha dicho tío, eh, pégale fuerte dale ahí, dale ahí fuerte aquí voy a llamarlo <risas> La peor manera de aprender a dibujar es un poco clickbait de más, quizás o sea, es clickbait de que llama la atención pero no, no es clip porque es, porque es la verdad es totalmente cierto. Así que yo creo que va a estar guapo. Yo creo que va a, va a molar. Lo subiré ese. Mañana, mañana se sube. A ver qué tal qué tal será últimamente estoy súper viciado a los temas de Spider-Man into the Spider-Verse. Esto, esto. De verdad. O sea, me he escuchado esta lista de, de música de Spider-Man como 700.000 millones de veces. Nos despedimos de Arganza, son las dos, dos y pico de mediodía y ya me toca irme a comer a casa. también esto que me, que me veáis vocalizar. Me voy a comer a casa, ya he terminado mi jornada en Paper Monsters presencial, digamos. Ya voy a currar en casa, voy a hacer algunas cosillas de ilustración que tengo que hacer. Pero bueno, lo primero es comer, ahora ya os enseñaré... Después de, después de comer qué es lo que vamos a hacer Bueno chicos, pues ya estamos en casa, ya hemos comido ya me he cambiado y me he puesto mi outfit de surfista de los años 90 con mi bañador de cuando tenía 15 años y tenemos novedades porque, eh, bueno, mi madre trabaja en un laboratorio que ahora mismo está investigando todo el tema del, del coronavirus y todo eso y nos han mandado unos test para que nos hagamos nosotros la prueba por si, si queremos para ver si lo hemos tenido o, o no lo hemos tenido, así que pues oye ya que ha llegado esta mañana, pues yo me voy a hacer la prueba. Hola mamá. Hola, esto es una es prueba madre. rápida para detección de anticuerpos del COVID. Claro. Con esta prueba no ves si tienes el virus o no, sino que ves que tienes eh, inmunología en el cuerpo frente al, al COVID. Frente al COVID, eso es. Hay dos tipos de pruebas, que una es para ver si lo tienes actualmente y esta que es para ver si lo has pasado. Esta, Exacto. Esta prueba básicamente consiste en pincharte en el dedo, poner sangre en un sitio y, <risa> y, y, y un ver qué sale. Agua. Como veis aquí hay unas flechitas que señalan dónde hay que poner la muestra de sangre. Primer plano de las flechitas. Aquí, no sé si se quiere pinchar él ¿eh? o le pincho yo, lo, lo hacemos con una lanceta. Una lanceta que es un chisme. Que... Es esto que lo que hace es disparar una punta para que te haga el agujero pa te, rápidamente. Para que te atraviese toda la piel. Eh, entonces, te, esto lo que hay es que quitar el seguro a la lanceta, tiene un seguro. Ajá. Se gira en media vuelta y cuando sale para afuera se retira del todo. Oh, es oh, estoy nervioso, ¿eh? Mira dónde te quieres pinchar. Eh, en, en este. Vale. O en la izquierda. En la que te des la gana. En la izquierda, aquí. hacer. Pues limpiátelo con alcohol un poco. ¿Es en la yema es un, en un ladito? En un lado. En un ladito. Para que te moleste menos. Tienes que cogerlo así, plap, y disfrazar. Y ya está. Y ya sí. Es automático, ¿no? Sí, pero tienes que estar pegado al dedo. Aprieto, bien. ¿Ahí? Sí. Bueno, yo, yo voy a apretar a la bestia, Esto... Sí. Una, dos, tres. Pues ni me he enterado. ¡Me desangro! ¡Me desangro! ¿Y ahora qué? Ahora tienes que apretar para que salgan dos gotas. Te juro que me he pinchado bien A ver, trae Déjame que te vea Ahí está, ahí está saliendo la gota ¿Con eso será suficiente? No, todavía tienes que llenar por el otro lado vale, vamos allá Ahora, ahora va a empezar a salir Uy, sí, sí, mira, mira Me siento como si estoy exprimiendo un limón o algo Ahora tendría que coger la sangre y hacer un vídeo de dibujando con sangre Dibujando con mi propia sangre Viral Ya lo ha hecho más de un youtuber Bueno, ya, ok Entonces vale. ahora se deja aquí se espera que la absorba, se añade otra gota y ya está. Bueno, pues ya han pasado unos minutos y esto parece que no, que no da positivo. Está la línea azul de comprobación, pero, pero no hay línea ni gris ni negra debajo de momento y no creo que salga. <risa> Normalmente trabajo en mi cuarto, que está aquí al lado, lo que pasa es que es muy oscuro y durante la cuarentena me he dado cuenta de que es que me estaba quedando cieguísimo de estar allí todo el día metido, encerrado con las luces artificiales y tal así que me he trasladado aquí y es el único sitio donde hay terracita en la casa y he decidido trasladarme aquí y me pongo aquí a currar más a gusto que un arbusto Tengo que hacer cositas de Paper Monsters, tengo que responder algunas, algunos mensajes y luego vamos a dibujar un poco, porque estoy haciendo una ilustración que creo que no se la puedo enseñar todavía, porque es para un encargo. Pero bueno, voy a enseñaros alguna otra cosa que estoy haciendo y que también avanzaré un poquillo. Así que bueno, vamos a contestar unos mensajes y luego nos ponemos con la ilustración un rato. Por supuesto, el buen café que no falte. Creo que tomo demasiado café. Eh, sí. Vale, pues nada, ya estamos... nos hemos puesto al día un poquito de todos los líos que estamos planteando y nada, vamos a dibujar un rato. Al final ha sido lo único que he hecho durante la cuarentena porque ha llegado a un punto en el que estaba ya ta en, en tal bucle que no me apetecía nada currar así que he estado simplemente dibujando y ahora que he empezado a currar otra vez, a ir al estudio y eso pues no estoy dibujando tanto como me gustaría, pero eh, siempre que me quedan ratitos y tal lo intento así que hoy que tengo la tarde medio libre, <ríe> por decirlo de alguna manera, voy a dedicarla a dedicarle un rato a dibujar y a hacer un encargo que tengo y voy a estar así hasta luego que tengo que hacer algo de ejercicio Si me seguís en Instagram habréis visto que, que estoy haciendo cositas de más de entornos y paisajes y tengo a medias esta ilustración de Maki, de mi antiguo manga eh, que nunca llegué a publicar, Boken que es esta, ahí, no sé si la veis que le he echado bastantes horas y la verdad que está ahí, está ahí, ahí Si, si le hiciese otra vez desde cero le cambiaría algunas cosas y la enfocaría de, de, de otra manera Pero bueno, creo que la verdad está molando bastante Tiene el acabado que me había imaginado más o menos en un principio Le tengo que meter algunos detalles todavía y dejar cosillas finas, finas, pero ya prácticamente está Ya veréis las cosas que voy a ir subiendo a Instagram porque hay muchas cosas que no las he subido todavía porque las tengo ahí acumuladas, porque digo, no, pues de esto a lo mejor podría hacer un vídeo para YouTube, de esto a lo mejor no sé qué, de esto a lo mejor no sé cuánto, y al final no lo subo, la subiré, así que ya veréis porque estoy muy contento con el avance. No sé si os lo he dicho antes, estoy haciendo un banner para YouTube, una portada para la parte de arriba del canal, y... No os la puedo enseñar, pero voy a enseñaros un boceto y sobre todo voy a enseñaros una parte muy importante si vais a hacer un banner para YouTube, que es esta. Tener una maravillosa plantilla de, de las medidas que necesitáis para el banner, porque no sé si sabéis que los banners de YouTube tienen como distintas medidas según en qué dispositivo lo ves. Aquí está, esta es para celulares, sí que es la más pequeñita. Luego es para tablet, que es como más alargado, toda esta zona. Luego para ordenador, que es toda la franja entera. Y luego para Smart TV, que es todo todo completo, digamos, toda la pantalla, entonces a la hora de hacer un banner para YouTube tienes que tener en cuenta todo esto y tienes que concentrar toda la información relevante e importante en la zona central que es donde se va a ver en todos los dispositivos, esta parte se ve en todos los dispositivos y a medida que vas alejándote pues va perdiendo importancia con lo cual pues eso es lo que he hecho y aquí está mi boceto precioso, muy legible. Eh, no, eh, imposiblemente, imposible de, de entender Pero yo lo entiendo ¿vale? Y para mí tiene sentido Porque he situado por aquí una serie de cosas Que me ayudan a encajar la figura A como a viñetear Que lo llamaría yo No sé si se llama realmente así Que es a crear como una viñeta Que acota todo lo de fuera eh, lo, O sea va creando como una especie de viñeta Una especie de círculo alrededor De lo que sería realmente importante que es la zona del centro, ¿vale? Aquí es donde va toda la información, aquí estarían los youtubers del canal, por aquí habría un bichillo que es eh, información relevante, aquí está la cara del bicho, por aquí también hay otro bicho y aquí justo la cara pilla en este fragmento, con lo cual este bicho que he metido aquí saldría en el ordenador, pero si nos pasamos a una tablet ya no se vería ese bicho, sino que se vería otra cosa, y si pasamos a... A celular pues se vería otro poquito menos pero se seguiría viendo a los youtubers que van a estar aquí y aquí pues más o menos lo mismo lo tengo a línea más o menos ya todo planteado y yo creo que está yo creo que va a quedar pepinísimo creo que va a quedar muy muy guay eso sí me va a llevar un curro meterle color a esto bestial tengo que subir cositas a tiktok que lo tenía olvidado últimamente en la cuarentena tengo que subir cositas al instagram de paper monsters gestionar los vídeos que subimos vídeo hace un par de días al canal de Piper Monsters también para ver cómo están las analytics y tal voy a echarle un ojillo rápidamente y después de esto voy a ponerme un poco de música cañera porque me toca hacer un poco de ejercicio y, y nada, voy a enseñaros que estoy entrenando porque estoy intentando conseguir una cosa muy difícil que no me sale y que espero que antes de que acabe el año me medio salga Casi siempre entreno con mi propio peso eh, hay temporadas en las que voy al gimnasio, me apunto y hago cosillas con pesas y tal pero normalmente entreno más a mi bola, es como más me gusta pero sí, me gusta hacer un poco de todo, la verdad, siempre me gusta el ejercicio y me ayuda a estar, a estar zen, ¿no? es como mi momento de desfogar de todo Lo que quiero aprender ha sido mi propósito de año nuevo, uno de los varios propósitos pero a nivel físico, eh, a nivel de ejercicio, me he propuesto conseguir hacer una full planche ¿Y qué es una full planche, Jaco? Pues esto, os lo voy a enseñar. Eso, eso es la full planche. ¿Podré hacerlo? Os voy a enseñar cómo lo llevo hasta ahora. Voy a poneros aquí, y para que lo veáis desde lejos. Porque estoy haciéndolo de manera súper progresiva. Que es como hay que hacerlo, básicamente. Que es, en resumen, primero haciendo, haciendo el huevito. Es hecho huevito. Y hacer eso. Uno, dos y... Y hasta ahí es hasta donde llegó. <risa> Realmente luego hay que estirar las piernas y quedarse en plancha, básicamente como su propio nombre indica. Así que nada, voy a hacer un poco de entrenamiento para mejorar eso y, y para entrenar en general. Voy a hacer también un poco de abdominales y así, bueno, ya, ahora lo veis. Chicos, ya terminé de entrenar, me he pegado una ducha, me he cambiado, ya he puesto otra vez la ropa de surfer de estar en casa Y nada, voy a comer alguna cosilla, normalmente después de entrenar me tomo un batido de estos de proteínas Pero no me quedan porque tengo que ir a comprarlos y estaba todo cerrado y no lo puedo comprar Y como no es una prioridad pues no he buscado mucho que digamos Así que nada, voy a comer cualquier cosilla y yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí porque ya no da, da mucho más el día eh, luego ya estaré <risa> relajadamente Me voy a dar un paseo por ahí Por el barrio, cenar Y lo mismo ver una peli O, o igual dibujar otro rato, ya veré Así que nada, vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado este nuevo eh, formato de vídeos En el canal, ya sabéis Si os ha gustado, un buen like caso ahí para arriba Dejadme un comentario de qué os ha parecido Por supuesto, me gustaría mucho saber vuestra opinión Y nada, lo de siempre Un buen like Si no estáis suscritos, suscribíos Y nos vemos en un próximo vídeo Ciao